Ahora vamos a hablar sobre el primer almacén de este modelo estructural, que sería el de memorias sensoriales. Según este modelo, eh, toda la información que percibimos por nuestros sentidos, eh, la visión, la audición, el tacto, el gusto, permanece en estos almacenes sensoriales por un tiempo muy breve, para que nos hagamos una idea, en los experimentos realizados en la visión relacionados con el almacén de la visión se ha encontrado que esta información visual se mantiene por menos de un segundo o sea, es un tiempo muy, muy, pero muy breve una vez pasado este tiempo la información, si no es eh, tratada o atendida se perderá, se desvanecerá pero si continúa su camino esta información pasará al siguiente almacén, que sería el de memoria a corto plazo. Eh, se supone en este, en este modelo estructural que cada modalidad sensorial tiene su propio almacén. Por ello, eh, como vemos aquí en la imagen, eh, para la memoria visual, que es conocida también como memoria icónica, en el caso de la memoria auditiva, eh, también conocido como memoria ecoica. Y para la información táctil, para la memoria del tacto, tenemos la memoria áctica. Estos han sido eh, los almacenes más estudiados, en especial el de la visión y el, el de la audición. Eh, en realidad han existido muchos experimentos relacionados con las diferentes modalidades sensoriales, y aquí voy a comentar eh, un experimento relacionado con la memoria icónica, que es la memoria visual. Un, una, una pregunta que se han hecho eh, los investigadores de, de este almacén han, ha sido que ellos querían descubrir cuántos estímulos podía el ser humano percibir en una fijación visual. Y aquí, bueno, tenemos a uno de los más reconocidos, el psicólogo norteamericano George Sperling, que en el año 1960 realizó diversos experimentos. Para ello utilizó el taquistoscopio, que es un método que consiste en presentar estímulos visuales, pueden ser letras, imágenes, números pero durante tiempos muy breves es decir fracciones de segundo con el fin de medir ciertos aspectos perceptivos de las personas de los participantes aquí tenemos un ejemplo de esta técnica en la que se van presentando los estímulos por un tiempo muy breve eh, hoy en día eh, esta técnica eh, es muy utilizada en campañas publicitarias ya que eh, a veces nos transmiten eh, imágenes de manera muy rápida y esto eh, tiene en cierta manera un mensaje subliminal. Es decir, eh, percibimos toda esta información de manera inconsciente, sin conciencia. Sperling eh, encontró en sus experimentos, eh, o pudo observar, que la capacidad eh, de procesar la información de los seres humanos es limitada. Y quiso investigar eh, cuál era el motivo de esta limitación. Para ello, presentó con un taquistoscopio durante 50 milisegundos, tres filas de letras cada una. Eh, aquí en la imagen tenemos un ejemplo de, de estas eh, filas de letras, eh, o, o esta, esta organización de letras que presentaba Sperling a los participantes de su experimento. Y observó lo siguiente, eh, Sperling observó que cuando pedía a los participantes que informaran de todas las letras que presentaba el informe, es decir, eh, por eso esta técnica, este, cuando se pide a los eh, participantes que informen de todas las letras, se refiere al informe total. Por eso es llamado eh, paradigma de informe total. E encontró que en esta situación... Eh, los participantes eran capaces de informar de cuatro o cinco letras en total de, de todas las presentadas. Sperling eh, qu quería averiguar si en realidad eh, los participantes habían visto las 12 letras, todas las letras, pero realmente las habían olvidado porque... Eh, no, no conseguían retener toda esta información mientras que informaban de las letras que habían percibido. Es decir, quería saber si esta limitación estaba relacionada con la percepción o con la memoria eh, perceptiva. Para ello eh, usó el, informe, el paradigma de informe parcial en el cual eh, pedía a los participantes eh, que part informaran solo de las letras de una de las filas de la matriz. Es decir, en lugar de informar de todas las filas que vemos aquí en la imagen, tenían que informar de solo una. Pero eh, realmente los participantes no sabían de cuál fila tenían que informar posteriormente. Entonces no podían, eh, no podían hacer este sesgo de, de memorizar solo la fila que iban a, a, a informar así que eh, en este caso si realmente eh, los participantes habían visto todas las filas o todas las letras de la matriz estas debían estar en su memoria icónica guardadas para poder luego ser informadas bueno los resultados en este caso fueron que los participantes eh, eran capaces de informar aproximadamente tres de las cuatro letras que aparecían en cada fila esto nos sugiere que eran capaces de retener unas nueve letras de las doce que se presentaban pero eh, también se observó que a medida de que pasaba el tiempo o sea a medida en que la presentación del estímulo y eh, la indicación de cuál fila podían eh, o debían informar, si este tiempo lo alargábamos, se re conseguían retener menos información. Las letras informadas eran, disminuían muchísimo. Bueno, como he comentado al principio, eh, se han realizado muchísimos experimentos en las diferentes modalidades sensoriales y es difícil hacer alusión a todos ellos. En muchos de estos experimentos se han encontrado eh, diferentes duraciones para cada uno de los almacenes y una, una característica que se ha encontrado eh, y en, el, en, en la que han eh, coincidido muchos estudios es que en la memoria icónica, es decir, la memoria visual, se ha observado que su duración es inferior a un segundo. Y por otro lado, eh, la memoria ecoica, que es la memoria auditiva, se ha observado eh, en muchos estudios que su duración puede ser entre dos o 3 segundos, es decir, eh, superior a la memoria visual. Bueno, aquí dejamos este breve repaso eh, sobre las memorias sensoriales. Y bueno, la idea eh, es, eh, era dar como este, este realce, esta importancia, a este gran interés eh, mostrado por diferentes profesionales, en el estudio de algo tan complejo como es el estudio de la memoria y en este caso específicamente de estas memorias sensoriales que tienen una, dura una duración tan pero tan breve.